Ahora estamos con lo que pidió Coni Coni pidió... porque ya, ya había comido costó un Joan menos Sí. Sol... es una cagada Pero igual no, no, eh... perdón, es... Medio Pero igual este es chico, no es muy grande tampoco Así que... Vamos a ver qué tal es. se llama Dragon oh, Twister ¿Qué Se ve como un Twister normal por ahora yo creo que mala. voy a tener que comer más para el sabor. Así que ya va a hacer un video de media hora de la colinquilla. Tiene pepinos. Ok. Eso es nuevo. Tiene muchos pepinos. Y, ¿Y aquí sabe. Y tiene una salsa. Yo quiero que llegues al sabor de la salsa. ¿A quién sabe? El pollo es más rico que el pollo el que está aquí, está un poco picante, wow. <risa> wow está un poco picante el en chino. Picante, muy picante, suave, rico. ¿A quién sabe? ¿Qué es esa salsa negrita? Que produjo esa impresión. El salsa dulce. Oh, no me lo esperaba. ¿He ya? Ah, ah, rico. Es como barbecue. Sí, pero me toma muy por esa barbacoa que está picante. Como todo en el Kentucky de China es picante. Todo pero bien. bien. Prueba superada. Así que así ahí tienen el Kentucky, Sichuan, dulce. Cualquier cosa menos el que está aquí que uno come siempre. Así que eso. Así que esa cosa como del pebre, sabor a pebre, el pollo sabor a pebre, no es nada comparado con las adaptaciones que hicieron aquí en China.